Jorge Ariza, considerado el padre de todos los ejecutantes de triple requinto en Colombia, el maestro Jorge Ariza Lindo, nació en la población de Bolívar Santander el 27 de junio de 1927, falleció en Bogotá el 26 de octubre de 1993. Proveniente de una familia de músicos, encabezada por su abuelo Teófilo Ariza, fue creador de una técnica propia que lo hizo pionero en la ejecución del instrumento y que lo llevó a componer más de 200 temas. Recuerda el investigador musical Jorge y Pinilla que Arisa con su propia técnica abrió el camino para mostrarle al pequeño triple como un armonioso instrumento que bien ejecutado fue capaz de agradar a los asistentes a la sala donde ofrecía conciertos de grata recordación porque picaba manojos de folclóricas melodías que se impregnaron en el espíritu de los latinoamericanos. Con cerca de 15 discos dedicados al cancionero andino, colombiano instrumental, Arisa difundió la obra de los grandes compositores de aromba criolla Vinciades Garavito y Emilio Sierra y fue además el principal propulsor del aire del torbellino de su departamento natal además de sus grabaciones solistas para sellos como Solus y Fuentes son recordados sus trabajos a dúo como otros cantantes de cuerdas como Antonio Castillo y Luis Lorenzo Peña gracias a sus labores en la ejecución del quinto Hoy se considera una tradición familiar que se remonta a su abuelo y que tiene hoy en su sobrino nieto raúl la continuidad de un lenguaje propio alrededor de ese instrumento. Raúl Ariza y su hijo Raúl Junior han sido galardonados en eventos de la talla del Festival de Música Andina Colombiana Mono Núñez, y siguen llevando las banderas del recordado Jorge. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.